¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez vamos a hacer un pequeño tutorial donde vamos a ver cómo podemos acelerar muchísimo las descargas para nuestras actualizaciones de Overwatch Overwatch nos descarga actualizaciones de parches que van a venir en el futuro nos las pone de repente, quieres jugar y te mete una actualización ¿no? esta vez vamos a ver una, eh, un tip un pequeño tip muy sencillo pero que nos va a ayudar muchísimo y sin más que decir, pues vamos a comenzar que yo sé que ustedes quieren algo rápido, miren, por ejemplo aquí vamos a ver, me está descargando a 2.44 kilobytes por segundo 1. algo se mueve, no está muy baja la descarga Realmente para lo que es esto, pues nosotros tenemos eh, limitado nuestro ancho de banda, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo quitar esta limitación muy rápidamente. Yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer y pues vamos a irle dando eh, eh, velocidad. Miren, por ejemplo, vamos a ir a la pestaña de configuración. La abrí aquí, este icono, configuración. A ustedes les vendría en general, nosotros nos vamos a tener que mover a instala instalación actualización y aquí vamos a desplazarnos hasta la parte de abajo, hasta el fondo. Una vez llegando aquí vamos a tener el ancho de banda de la red y vamos a ver que últimas actualizaciones tenemos la tasa máxima de descarga en 0, que es igual a ilimitada, aquí nos va a venir por defecto en 0. Y los datos de parches futuros, la tasa máxima igual 0, es igual a ilimitada. Así que ese es el tip, lo único que tenemos que hacer es cambiar esta tasa de 100 a 0 kilobytes. Así que lo tendremos ilimitado. Una vez que está listo, le damos a listo. Y vamos a ver cómo la tasa de bytes aumenta. Hace rato, teníamos un poquito menos de bytes. Y ahorita vamos a ir viendo cómo poco a poco va tomando un poco más de velocidad y va subiendo. Pram, pram, pram. 2.50, 2.65. 2.80, 3.26. Bueno, el punto es que dependiendo la velocidad de cada quien, va a aumentar. Obviamente pueden llegar hasta los megabytes de descarga, hasta la máxima descarga que a mí me puede llegar son dos y algo megabytes de descarga. Siendo que estas descargas se agilicen muchísimo. En el momento una descarga de unos gigas te puede llegar a durar horas con el límite de 100 kilobytes. Pero con esto podemos disfrutar de unas descargas muy rápidas que realmente un gigabyte pues es para 10 minutos. Y esto es lo que vamos a poder hacer nosotros. Así que espero que este tutorial les haya servido. Ahí ya tienen cómo va subiendo poco a poco. Y pues, eh, si, si es así, denle un like. Comenten qué les pareció. Comenten si no les funcionó. Yo les ayudo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Yo soy Hitman. Si les gustó, también suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Bye.